Hola gente y bienvenidos a otro capítulo de Flutter Tips, donde vamos a ver unos pequeños tips sobre cómo compartir contenido desde nuestras aplicaciones. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito en estos meses y que han hecho que podamos llegar a tener más de mil suscriptores en el canal. Muy agradecido con todos ustedes y espero poder seguir trayéndoles contenidos que les sean útiles y que les sirvan para aprender y mejorar a utilizar este framework. Dicho eso, lo que vamos a ver es cómo agregar un botón para compartir contenido. Tenemos la aplicación con la que ya estuvimos trabajando de las tablas de skate y lo que vamos a hacer es agregar primero un botón arriba a la derecha para compartir. Esta parte de arriba estaba representada en esta función appbar que estaba hecha con una fila y al final de esa fila lo que vamos a agregar es un botón plano que no tenga ningún relieve y ese botón va a tener un hijo que va a ser el icono de compartir. Por simplicidad vamos a utilizar el icono de la librería estándar. A este botón también vamos a agregarle un callback para saber cuando el botón se presionó. El primer plugin que vamos a ver es un plugin muy simple que sirve solamente para compartir texto que se llama share como compartir en inglés y tiene un único método que se llama share también importamos la librería share.dart y acá directamente tenemos que escribir el texto que queremos que nuestra aplicación comparta por ejemplo sí, algo así como compra esta tabla en mi store por 240 dólares si sí, reiniciamos la aplicación ahora tenemos nuestro icono de compartir en nuestra aplicación y al cliquearlo nos va a saltar la ventana estándar de Android para compartir contenido. Si por ejemplo selecciono Gmail, se me abre la ventana para componer un nuevo email con el texto que tenemos en nuestra aplicación ya predefinido. Si estuviésemos en iOS funcionaría de la misma forma. En este caso estoy usando el simulador de Android ...porque tiene más aplicaciones por defecto que el de iOS. Si elegimos cualquier otra aplicación, como por ejemplo la de enviar a un contacto por SMS... ...nuevamente tenemos la opción de modificar el texto o enviarlo tal cual viene de nuestra aplicación. Es muy simple, con una línea de código vamos a estar compartiendo contenido y que se haga viral. Para nuestra segunda librería para compartir vamos a utilizar una un poco más avanzada que nos permite compartir además de texto imágenes y también videos, pero solamente vamos a compartir imágenes ya que queremos compartir la imagen de la tabla junto con un texto para cargar la imagen voy a pegar el ejemplo que está en la página web directamente la leemos desde nuestros assets este tipo de byte data hay que importarlo está en la librería de dart y el root bundle hay que importar el paquete de services que nos permite cargar archivos desde la librería de assets. Como este método es asincrónico, lo que tenemos que hacer es que nuestro callback sea asincrónico para poder usar el await para esperar a que el archivo cargue. Una vez que cargamos la imagen en memoria, podemos llamar a la función de compartir de esta librería. Esta librería también se llama share, como compartir en inglés. La única diferencia es que para importarla se hace utilizando este archivo Esis Flutter share. luego tiene diferentes cosas para compartir como ser archivos, un archivo, muchos archivos o textos, nosotros queremos compartir un solo archivo el primer parámetro es el título de lo que queremos compartir luego viene el nombre del archivo que puede ser igual o distinto al nombre del archivo que estamos cargando luego vienen los bytes que los vamos a tomar de este byte data tiene un atributo que se llama buffer y los tenemos que compartir como uint8list eso está en la documentación con copiar y pegar alcanza y luego le tenemos que decir cuál es el tipo de dato que estamos mandando en este archivo y en este caso es un image png haremos el punto y coma final y reiniciamos la aplicación para compartir esta imagen nuevamente. Si ahora cliqueamos el botón de compartir, se nos abre el diálogo de compartir estándar de Android. Hay que poner bien el nombre del archivo, si no, no va a funcionar nunca. Apretamos el botón de compartir, aparece el diálogo, y en este caso nos aparecen solamente las aplicaciones que soportan este tipo de datos. En este caso Gmail y el Save to Drive son las únicas que soportan manejar archivos PNG en este simulador. Si elijo Gmail, por ejemplo, vean que me aparece la imagen. A este compartir, también podemos pasarle un texto opcional. Salvamos la aplicación, volvemos a darle compartir. Tenemos que arreglar nuestro tipo de de contenido, es image en singular, ahora sí, si salvamos, cuando apretamos el compartir, nos aparecen todas las aplicaciones que aceptan una imagen, si poníamos el plural, nos estaba dando las aplicaciones que soportaban recibir una o más imágenes, por eso no aparecían todas. Puedo, por ejemplo, enviarla por SMS, sería lo mismo para si fuera WhatsApp, y vemos que me aparece el preview de la imagen y el texto que le pusimos opcional. Si hacemos doble clic en la imagen, podemos ver esta imagen dentro de la aplicación de SMS de Android. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Para usar estos plugins tienen que agregar las líneas que están en la página de cada plugin para configurarlo en el pubspec y darle al packages get Y en... Menos de 5 minutos pueden estar compartiendo texto e imágenes desde sus aplicaciones. Muchas gracias nuevamente por suscribirse. No se olviden de apretar la campanita, compartir y darle like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.